Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This week we have an advanced lesson, and it's all about funny stories. Funny stories, muy bien. We're going to talk about funny stories, yeah, but in an advanced way. ¿Cómo es eso? Yo que sé. De manera normal, no supongo. Vale. Adiós. Vale, entonces hablamos de todo en la segunda parte. Buenas, Cintia. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bien. ¿Y cómo estás tú? Muy bien, muy bien, con ganas de, de contar nuestras historias. Ajá. Hemos hecho vídeos en el pasado hablando de las cosas graciosas que nos sí, pasan, ¿no? Sí, sí. Entonces, a ver si podemos contar algo nuevo, ¿no? Venga. Algo nuevo. Eh, pues la primera historia eh, tiene que ver con un hombre que se llama Paul, un estudiante sí, nuestro, sí, sí. ¿no? Paul venía a nuestra, nuestras clases mucho, Hace, ¿no? hace muchos años, ¿no? bueno, hace muchos años, más de 10 años, hicimos, organizamos un curso de inmersión, un fin de semana, Uf, ¿verdad? Hace por lo menos... A ver, yo, sí, 13, 14 años, 13, 14 no, no, no, años no estaba sí. Sebastián sí. en el mundo. Venimos eh, aquí a, a Guadalajara y nos quedamos en un, en un lugar, un hostal que se llama La Jara, ¿vale? Uh -huh. Era un hostal de, de una estrella, creo, <risa> era una, una... Oh, estaba bien. Sí, sí, bien pero y está cerrado ¿eh? ahora sí está, está cerrado. cerrado o sea queda cero estrellas ahora sí pero pero bueno total que había un como un club al lado de, de, de los hostal con música y todo eso y esa noche el sábado estábamos allí todos todos y había bueno, la gente cantando músicos y sí, todo no sí. y bueno Paul, después de tomarse varias cervezas, ¿vale? Decidió salir al, al escenario, coger el micrófono, ¿vale? Y empezar a anunciar Lightspeed Spanish. Anunciar Lightspeed Spanish en inglés. En España. En España. Había solamente los estudiantes, nosotros... Más unos españoles. P pocos, como los, los, cuatro, cuatro españoles. Los de la banda y los dueños del, del hostal. Ay, y unos vecinos. Ay, y él estaba anunciando... I just want to say that if you like Spanish... yo... ¿Qué estás, qué estás haciendo aquí? Y todos los españoles mirándolo como... No sé de qué hablas, pero... Qué bien, qué bien Ay, hablas pobrecito. en inglés. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Paul, por anunciar Life Speed Spanish. En no sé si ha afectado el negocio mucho, pero gracias de todas las maneras. Ay, qué me dio mucha gracia eso. Yo pensé, ¿por qué, por qué está anunciado Life Speed Spanish si estamos en España y somos nosotros nada más? I recommend Life Speed Spanish. Ay, eh, no, es, no. Es el alcohol, eh, no conseguimos ningún suscriptor Gracias no. a ese anuncio <risa> bueno. Pero fue muy bonito, la verdad Sí, vale Y ahora, Cingia, ah, ¿qué? Bueno, pues, eh, <risa> una vez <risa> Gordon tenía que hacer un trámite Y a Gordon no le suele gustar eh, Hacer trámites vale eh, Generalmente eh, Se lo pide <risa> Al gestor Tenemos un gestor Y Gordon le pide directamente a él Que haga los trámites Y no recuerdo ¿Qué trámite tenía que hacer Gordon? Mi, mi tarjeta de identidad Ah, sí, tu tarjeta Y la se nueva. la pidió Y le pediste la tarjeta Bueno, hacer el trámite A nuestro gestor Y el gestor dijo Lo siento, no sé cómo hacer eso Y la respuesta de Gordon Por mensaje fue Vale, no pasa nada Lo hago yo pero ganas cero, ganas cero. Que en ese momento yo no me daba cuenta del, del doble sentido que tenía. Y claro, pasaron los días, pero no contestó el gestor. No sé por qué, le, lo estaba leyendo yo, leí el mensaje y digo, pero, ¿cómo pones...? Lo hago yo, pero ganas cero que... Gordon quería decir Tengo cero ganas, ¿vale? Como no tengo ganas Lo hago yo, pero sin ganas, ¿vale? Como tengo cero ganas Sí Claro, pero puso Lo hago yo, pero ganas cero Que, que sería Pero you earn zero Porque él había dicho No quiero hacer ese trámite, digo. ¿no? You zero. Luego yo, pero tú ganas 0 Tuve que mandarle otro mensaje diciendo Sergio, quería decir que tenías cero ganas No que, que ganas tú, na, no, no ganas nada del trámite Y el jajaja... Ja, ja, no Decía que no había pensado eso Ay, Ya, ya, seguro Seguro yo, que diría, joder, ganas cero. Tú amenazando a la gente, lo hago yo, pero... Este mes no vas a ver nada. Ay, gordo, qué risa. ¿Qué, qué, ¿Qué más tienes tú? Bueno, quería contar la historia de sobre nuestra perra, Dani. Sí. vale Dani es un, una perra muy nerviosa. Sí. Mucho más nerviosa que, sí, que Douglas, sí, sí, sí, por sí, ejemplo. Sí, sí. Y una vez... Una noche, no sé por qué, <ríe> no sé por qué ni cómo... Era chiquitita. Era, era chiquitita. Era, era chiquitita. Cuatro meses o así. Pero se había enganchado la pata en donde la escalera, como entre... La... Entre el sofá, era entre el sofá y la escalera. Sí, algo, algo... algo, sí, algo bueno, algo, pero algo se había me eso. metido la pata, literalmente, Ajá. y no podía sacar eh, su pata, ¿vale? Todo eso ocurrió en cuestión de, de tres segundos, tres segundos, ¿vale? Metió la pata, eh, se enganchó y entró en una especie de pánico. Pero entró en pánico tanto que, que chilló ella, para empezar, chilló, ¿ah? ¿vale? Está ahí como, ¿ah? De repente, sí. Intentaba, y, y por, por miedo vale meo primero meo pero peor hecho como una una, una un spray de caca de de caca Liqui, líquida demasiado hombre spray <ríe> no no pero podría ser como short blasting no no no era caca líquida ¿Vale? Como propulsión de... Explotó y, y yo estaba a su lado Yo tenía caca Pero un spray de caca Pero peor Porque yo había pasa? Obviamente ya, ya había parado bastante spray Pero luego miré Y estaba en las paredes En el suelo Pero un spray Y yo Que, que es un... Es un... ¿Cómo se llaman esos animales? Skunk, ¿no? Ay, un skunk. Es ¿Sabes un... qué echan? Ese sí, que, que, una, mofeta. Mof, mofeta, una mofeta. Mofeta, una mofeta. Como estilo mofeta. <risa> Toma, sí, sí, sí. Sí, vamos, vamos a compartir la, la alegría. Y, y estábamos limpiando caca durante mucho, mucho tiempo porque encontrábamos gotitas por todos. Dios, siempre. pero es que luego no, no había pasado nada. Porque no. pensábamos que, que se había hecho muchísimo daño Porque estaba llorando como en pánico Estaba en pánico, ¿te acuerdas? De... Lo sé ¡Oh! Y pensé, ¿qué ha pasado? Porque estaba sola Y claro, es que no te... se había atrapado la pata Pero no, no le hacía daño Era simplemente que había colocado mal la pata Y no la pudo sacar Pero sí podía Sí, sí podía sacarla Lo que pasa es que estaba mal posicionada Y bueno, bueno, bueno es, Obviamente es que le dio mucho pánico Entiendo... ¿Por qué decimos a veces, casi me cague encima? <risa> no, y ella, ella se cagó. <risa> ella... Pobrecita. Pero es que lo más gracioso es que Gordon, Gordon durante los años ha tenido reputación, ¿vale?, de, de, de tocar cacas. No sé cómo, pero cuando trabajábamos en el otro trabajo, bueno, en uno de los otros trabajos, que nosotros repartíamos revistas y recogíamos revistas, ¿vale?, pero a, a veces la gente dejaba la revista en el patio de su casa y su perro hacía pis o ponía la revista encima de caca de su perro o de su gato. Y si alguna revista estaba en, en la caca, gordo, gordo siempre era el que la cogía. Porque las, las, las cogía así, ¿vale? Contra mi cuerpo. Y una vez... Una vez, dice, una, una un vez, montón, una vez, sí, un montón sé, de veces. Siempre tenía caca o olía pis. O... Yo atraía la caca. Y tú decías, es un trabajo de mierda. Es un trabajo de mierda. Dios. Dios. Ay, bueno, Dios. Bueno. bueno, y Cintia, la última historia. Eh, a ver, la última historia, una tontería, es que estábamos jugando mi familia y yo bueno, claro, todos A un juego que había dicho mi hermana y Mi hermana y Lorenzo de, de... Teníamos que decir una palabra cada uno ¿Vale? Y cuando era el turno de mi padre Mi padre se pasó las instrucciones por, por ahí, ¿sabes? Y mi padre Hacer lo que te gusta Y mi hermana A ver, papá, una, pala una palabra solo, mi padre Lo que te gusta <risa> Cada vez que le tocaba a mi padre en vez de decir una palabra, como todo el mundo... Mi padre decía cuatro palabras, pero súper rápido, como... Lo que te gusta, no sé qué. No sin, sé pausa, qué. sin pausa, sin entre, pausa entre palabras. Así que sí, efectivamente era una palabra, ¿no? ¡Ay, qué risa! Pero es que una está... palabra alemana, ¿no? <risa> es lo que hacen, ¿no? Es lo que hacen en Alemania. Pero es que sí, como... Pero es que encima, eh, con ese juego... Ay, no sé si fue con ese juego u otro, pero eh, todos teníamos una, una tarjeta, ¿vale? Y en todos, eh, Bueno, a, a todos nos ponía lo mismo menos a una persona, ¿vale? Pero es que nos había tocado el Hobbit, ¿vale? El Hobbit el Hobbit, sí. <ríe> Y claro, teníamos que decir algo sobre el hobbit, sin decir el hobbit ¿Vale? Y es que Cuando le, les tocó a mis padres Mi padre dijo, hacer lo que te gusta ¿Vale? Hacer lo que te gusta. Y yo Hacer lo que te gusta Con sí, el Bueno y mi madre también dijo eh, Deporte Sí, deportes Deportes bailar. ¿no? Algo así dijo mi madre y nosotros Deportes, hacer lo que te gusta El hobby y me dice Lorenzo? Me dice mi cuñado Yo creo que han leído mal la tarjeta Yo creo que han leído mal la tarjeta te terminamos la ronda Les digo a mis padres porque porque habéis dicho hacer lo que te gusta? Y deportes Y es que habían leído El hobby, un hobby En vez de hobbit Porque la pronunciación No hay, no hay mucha diferencia entre hobbit Y hobby Ay qué gracia No, pero es que no ponía, ponía el hobbit sí se sí, ponía hobby. sí, <risa> claramente Leyeron el hobby y mi padre Hacer lo que te gusta <risa> No sé qué yo ¿Qué es esto? ¿De qué hablan? Ay, qué risa, por Dios, ese día con lo del Hobbit Entonces mi padre, aparte de tramposo Porque decía cuatro palabras Encima lo dijo mal Ay, qué risa Ay, Dios Bueno, bueno, entonces uf. Me he hecho daño bueno, eso es todo. Esto ha sido un, un, eh, una lección avanzada. No, no lección nada, pero bueno, lo hemos pasado bien, por lo menos. And just so you know, watch out for our latest book coming out. Oh, yes. Uh, in probably about a week, it's going to be out on the market, and that's Getting to Grips with Gustar. Sí. Yeah. So if you want to learn a little bit about Gustar, a lot, never mind a little bit, a lot. That's the It, book. It's actually... A book on gustar but not just explaining how to use gustar it's also explaining how to use gustar with every tense every tense also explaining the tenses and a little bit of subjunctive yeah. obviously you don't go into massive detail in subjunctive because we have a book on subjunctive uh, but I think it's really thorough yeah yeah every every tense that gustar can be used exacto muy bien bueno entonces muchas gracias por compartir un ratito con nosotros y unas risas ¿no? Eso, eso ahora nos vamos y nos vemos hasta luego adiós, adiós.